Hola mi cielo, te traigo algo fascinante. Se trata de una comida rápida y sin ensuciar mucho. Pimientos al horno rellenos con huevo y queso. Es sencillo. Ingredientes. Un pimentón grande. Dos huevos. Una cucharadita de aceite. 250 gramos de queso rallado. Sal y pimienta al gusto. Si quieres ponerle ajo y cebolla eso está bien solo compras un poco buena atención pues a la indicación picar el pimentón en dos partes coger la bandeja y untarla con aceite luego meterlo al horno precalentado como siempre durante 20 minutos y pasado ese tiempo sacas el pimentón y le agregas una pija de sal y pimienta. Luego le pones el queso. Luego le agregas los huevos. Y excelente, allí estamos. Entonces metes ese preparado la bandeja al horno por 20 minutos más. Pasado ese tiempo ya el huevo estará duro y bien bien cuajado. ¿Oíste? Como sea Y a esta preparación le puedes agregar lo que tú quieras Si quieres salchicha, mortadela, lo que sea Eso es como un huevo revuelto Pero lo haces en el horno Y solo tienes que limpiar es una bandeja ¿Entiendes? Solamente allí vas a meter esa vaina y estar pendiente de los tiempos ¿Ok? Bien Pero te digo otra cosa con el horno hay que tener cuidado y también limpiarlo tres horas después de haberlo usado. ¿Ok? Pero bueno, pendiente con eso. Mira, amor, una cosa más simple es la siguiente. Tú agarras una bandeja, la acaricias con aceite, agarras un vaso, revuelves dos huevos ahí, le colocas los ingredientes que tú quieras y luego agregas la masa a la bandeja la metes en el horno precalentado a 200 grados y lo dejas adentro hasta que veas que ya el huevo revuelto se cuajó esto es aproximadamente 10 minutos y bueno este estilo es el que habla mi lenguaje y bueno los demás que se jodan ellos quieren que uno les lance Confetti y bambalina Mientras ellos van caminando Me refiero a que ellos quieren Que les den cumplidos y halagos Pero eso a la larga Lo que hace es perjudicarlo, ¿Entienden? Pero ellos quieren inflar su autoestima Pendejo Chao